en The Ocean Club, uno de los edificios más emblemáticos de Panamá. Tiene uso residencial, hotel, casino y comercial. Y no sé si sabían esto, pero es el cuarto edificio más alto de Latinoamérica. Ahorita vamos a mostrar un penthouse de acá que tiene 395 metros cuadrados. Y está valorado en 1.8 millones de dólares. Así que espero que les guste el video, denle like, suscríbanse, toquen la campanita y espero que gocen de este marketing tuvo su proyecto residencial en la ciudad de Panamá. Este es el penthouse cuenta con tres cuartos, cuatro baños completos y una oficina. Acá estamos viendo uno de los cuartos de invitados de visita. Este es el cuarto secundario. Y estamos ahorita en el balcón que da hacia el lado norte con vista a Costa del Este y la Ciudad de Panamá. Luego acá tenemos lo que es la cocina. Muy amplio, estilo estadounidense, abierto para ah, que, en que se, se, se estén se preparando se las cosas poder atender sí. a los invitados a los huéspedes, a las familias, etc. Y me dijiste que esta cocina es eléctrica Todo acá es eléctrico es un tema de seguridad se evita, porque el tema con el gas y evita costos adicionales de mantenimiento porque hay que hacer algunas recorreciones y acá las sala tiene el privilegio de tener la vista hacia Costa del este y la ciudad de San Francisco y también hacia la isla de Ocean y el océano o sea, que desde de la comunidad de tu sala, wow. tienes dos pistas muy privilegiadas. De verdad que la gente que compra este apartamento va a ser muy privilegiada. Así mismo es. Por acá tenemos la oficina. Ok. Con el baño de visita, que es un baño completo también. Hacer una persona de bienes y raíces. Siempre tengo que estar pendiente de tener un lugar adecuado para poder trabajar, para poder tener las ideas claras. Entonces, en este lugar, porque yo me conecto con los lugares porque en verdad uno quiere hacer el mejor... Para sus personas, entonces, si usted quiere estar en una oficina tranquila en la comodidad de tu casa, viendo a Oshavri, al mar, a Isla Contadora, a Isla Taboga, estás aquí. O sea, es una tranquilidad pura. Uno puede vivir tranquilo aquí. Así que espero que las personas que están viendo este video se conecten conmigo para que ustedes puedan tener esta oportunidad. Más que todo, porque es una ganga que le estamos dando a ustedes en Ocean Club, que es 1.8 millones de dólares en un apartamento de 395 metros cuadrados. ¿Qué ustedes esperan? Síganme. Entonces, al salir de la oficina, nos podemos encontrar con esta motor, Una persona que se quiere relajar después de hacer su negocio, después de hacer llamadas todo el día, que es lo que se necesita. Es ¿Eh? un jacuzzi de alta calidad. O sea, y mira. En este jacuzzi tengo la vista para Ocean Reef, tengo la vista para las Islas Contadoras, la Isla Contadora, Isla Taboga. y yo vengo, me siento, puedo hacer llamadas, puedo chatear, puedo, puedo hacer lo que yo quiera aquí O sea, si quieren vivir la experiencia con nosotros, contáctenos en nuestros números aquí que se va a encontrar en pantalla Para que vivan esta hermosura, aquí está Francisco, está mi persona para presentárselos Así que no espere más, y síganme para que conozcan más sobre esta propiedad Y ahora vamos a ver este fabuloso cámara principal que tiene este baño abierto con tina his and hers lavamanos his and hers ducha y entras acá conecta con esta amplia recámara principal que tiene una fabulosa vista del océano y de la isla y su walking closet. Espero que les haya gustado este video en The Ocean Club, por eso si ustedes quieren más casas, más apartamentos, Waterfront Houses, lo que ustedes quieran de bienes y raíces, escriban en los comentarios, Franklin quiero conocer Santa María, quiero conocer Ocean Reef, quiero conocer Punta Pacífica, lo que ustedes quieran, escriban en los comentarios, así que futuros inversores, les espero en otro nuevo video, bye.